Bueno, eh, no, puedo, no puedo verlo, esto, esto para mí es, es nuevo. Entiendo, entiendo que están eh, viendo la, la presentación, así que eh, lo que voy a comenzar es a, a este, explicarle cada una de las, de las diapositivas que ustedes están, que están viendo la primera diapositiva simplemente la, la presentación que normalmente usamos este bueno mi, mi nombre es Eduardo Delía, eh, soy ingeniero en petróleo tengo tengo un par de maestrías una en energías renovables y otra en, en evaluación de impacto ambiental y pertenezco a la asamblea ambiental ciudadana de, de Río Gallegos esa es este ahí pueden ver la dirección de la asamblea ambiental por cualquier duda que, que les pueda quedar y, y este y también ...el, el blogspot que tiene, que tiene la asamblea. La imagen siguiente es simplemente, bueno, el tema, el tema eh, por el cual este, nos, nos hemos reunido... ...justamente es eh, el tema del fracking y la idea de esta presentación es tratar de explicarles... ...en qué consiste y los riesgos que vienen ocasionados con esta técnica de extracción de, de hidrocarburos... Eh, comúnmente denominada fracking o, o fractura hidráulica esta es una técnica que eh, tiene muchos años eh, lo que no se ha, eh, no se ha hecho es eh, sobre la roca de esquisto sobre la roca de pizarra o también denominada el shell gas o el shell oil como es el caso de, de vaca muerta eh, Sí se ha realizado técnicas de fracking en eh, yacimientos denominados convencionales, eh, pero los riesgos obviamente son muy diferentes unos con respecto a los otros. En la imagen siguiente, eh, lo que pueden ver es algunos equipos de perforación, para quienes no los conocen, eh, son unas grandes torres, tanto en continente como ven algunas imágenes, de alguna plataforma de perforación costa afuera costa eh, es una definitiva, esto vendría a ser eh, eh, en, en, en, en, una, en una dimensión mucho más grande pero esto debería ser un, un, un, en dimensiones más pequeñas un taladro eh, como los que conocemos una herramienta de mar como las que podemos tener en nuestra en nuestra casa, este es el gigantesco taladro y eh, que soporta a una larguísima mecha que es la que va ahora dando la tierra para llegar a las formaciones productivas. Eh, pasamos a la siguiente. Lo que ven en esta imagen, eh, voy a tratar de, de, de resumírselas para que puedan llegar a interpretarla. Eh, lo que ven en rojo es, eh, vendría a ser formaciones de petróleo o, o formaciones de petróleo y de gas. El petróleo se formó eh, en esa zona que en esa franja que ven eh, de color de color oscuro eh, hay grandísimas acumulaciones de materia orgánica de restos de seres vivos principalmente marinos eh, estuvieron sometidos a grandísimas presiones temperaturas y en esas condiciones sumado a la falta de oxígeno en lugar de descomponerse como cualquier materia orgánica, terminó transformándose en, justamente en petróleo. Esta roca altamente compacta, rica en petróleo y en, y en gas, eh, liberó en algún momento ese petróleo y ese gas, producto de movimientos telúricos, fracturas, fisuras, desplazamientos, y el petróleo y el gas al liberarse se encontró con un techo superior de una formación porosa y permeable que le permitía migrar, que le permitía moverse dentro de ella, y lo que hizo fue este, tratar de dirigirse hacia la superficie. En la medida que iba ascendiendo, se encontraba con obstáculos. Eh, lo que pueden ver ahí en esa, en esa formación de color naranja, ahí a la, a la izquierda, con una torre de perforación, eso se le una trampa de petróleo eh, o un yacimiento de gas convencional. Ese es un lugar donde el petróleo se fue acumulando después de haberse eh, liberado de, la, de esta roca de esquistos, o también denominada roca madre o roca generadora de petróleo, y ahí se fue acumulando. Hasta ahora la humanidad ha explotado este tipo de yacimientos. Estos, estos yacimientos denominados trampas de petróleo, que tiene una explotación relativamente sencilla, comparado con eh, lo que se pretende hacer ahora, que es ir a estas eh, rocas madres a sacar lo que todavía la naturaleza no lo ha, no lo ha hecho. Eh, no todo el petróleo llegó a estas rocas madres, sino que eh, muchas veces el gas y el petróleo no encontró una trampa, no encontró una formación eh, que le impidiera seguir ascendiendo y terminó llegando a la superficie, formando lo que hoy conocemos como los grandes yacimientos de arenas bituminosas, hay muchas manifestaciones, manifestaciones muy grandes, sobre todo de estas en, en Canadá y en Venezuela, pero también los hay en la provincia de Mendoza y principalmente en la provincia de San Juan, donde eh, hay serias intenciones de explotar este tipo de yacimientos. Eh, simplemente con esto lo que quería mostrarles era la mecánica eh, eh, dónde se encontraban los, eh, las formaciones de petróleo y gas en los yacimientos convencionales pero también aún quedan en los yacimientos no convencionales si pasamos a la imagen siguiente lo que ven ahí es un perfil de un pozo convencional eh, Lleva una en la parte superior lleva una cañería de mayor diámetro en ...la cual se cementa... ...esa cañería puede andar alrededor de los 500 metros... ...y esto estoy dando valores de la provincia de Santa Cruz... ...tal vez en, eh, en otras provincias estos valores estos valores cambien... ...tratando de atravesar la mayor cantidad de acuíferos posibles... ...para aislar estos acuíferos con respecto al, al pozo... ...una vez que estos acuíferos fueron aislados... ...se continúa con la perforación hasta llegar las, a las formaciones de interés... ...en donde se encuentra el gas y el petróleo... ...y normalmente también el agua de formación... En, esas, en ese orden, ¿no? el gas por ser más liviano arriba y el agua por ser la más pesada debajo. Eh, cuando se llega a estas formaciones se producen lo que llaman punzados, que son orificios realizados con una especie de cañón, de hecho tiene ese nombre, es una munición que atraviesa tanto la cañería, la formación de, acero, la, la cañería de acero como las formaciones este, productivas, tratando de, eh, yo siempre digo, el que se forma acá es, es construir una bombilla, pero del lado de adentro. Una vez que se realizaron los punzados, estamos comunicando el pozo con las eh, formaciones de gas y petróleo, hace estos punzados hacen que el petróleo entre dentro del pozo y pueda pueda ser extraído ya sea de manera artificial o, este, si tiene alta presión puede llegar a surgir naturalmente. Pasamos a la siguiente a la siguiente diapositiva. Aquí lo que ven eh, es una, es una muestra este, amplificada de lo que sería un suelo arenoso y un suelo arcilloso. Las características del suelo arenoso son las características que tienen los yacimientos convencionales, que hablábamos unas diapositivas atrás, en donde el petróleo fue acumulándose naturalmente después de haber sido liberado de la roca madre. La formación que ven a la derecha, en el suelo arcilloso, es las eh, formaciones justamente de roca madre, donde los poros son muy pequeños... Y, este, y entre estos no hay prácticamente comunicación, lo que hace que el petróleo se quede este, dentro de esa formación sin la posibilidad de migrar como lo puede hacer en las formaciones de suelo arenoso. Podemos pasar a la siguiente. Aquí en la siguiente ven una imagen que es animada, pero bueno, acá la, la, la, ven, la ven estática, en donde muestra simplemente los granos de normalmente de arenas... Eh, y eh, algunas algunos eh, trayectos en los cuales el petróleo, el agua o el, o el gas pueden llegar a eh, migrar o a circular dentro de estas formaciones, tratando de buscar, obviamente, los sitios de menor de menor resistencia. Seguimos a la siguiente. Ahora, ¿qué sucede en esas formaciones porosas e impermeables, como es el caso de, de, estas, de estas rocas madres, de estas rocas de esquistos, estos o yeloides? o Vaca Muerta, como este es el nombre que tiene la formación de Neuquén, si perforáramos verticalmente, como lo hacemos en los yacimientos convencionales, solamente podríamos extraer el petróleo que lo circunscribe. Entonces lo que hacemos es perforamos verticalmente y después horizontalmente, tratando de eh, enhebrar, por así decirlo, todos eh, estos sitios en donde el petróleo y el gas están alojados. Luego hacemos los punzados, como lo habíamos visto en el caso de, los, eh, de las perforaciones convencionales, y a estos punzados, para incrementar la comunicación eh, de estos pequeños poros en donde el petróleo está alojado con el pozo, le inyectamos agua con productos químicos y arena a muy alta presión y a caudales realmente importantes para poder hacer que la roca se fracture, se fisure, se rompa como se rompería un cristal. Al romperse, de esta manera generando muchas fracturas, estas fracturas son vías de comunicación del petróleo y el gas para que éste pueda entrar dentro del pozo y de esa manera poder ser extraído. Les dije que también eh, junto con, eh, con el agua van eh, productos químicos, es, son innumerables la cantidad de productos químicos, pero su objetivo es reducir la fricción, disolver la roca con algún tipo de ácido y también va se le incorpora arena la arena lo que hace es cuando estas fracturas se abren eh, la arena ocupa ese lugar dentro de la fractura y evita la fractura otra vez vuelva a cerrarse manteniendo abierta y permitiendo de esa manera que el petróleo y el gas puedan fluir dentro del pozo eh, vamos a la siguiente imagen, acá en la siguiente imagen es un corte ahí vemos como hay una perforación vertical y después una perforación horizontal dentro de una roca de pizarras o de esquistos lo que ven ahí es eh, arriba de esta, de esta formación de roca madre, roca de pizarra, una serie de flechas de color negro que van a, en ambos sentidos. Eso es el sentido de migración que tiene el, el petróleo. ¿Qué significa? Que cuando el petróleo es liberado por alguna manera de esta roca madre empieza a migrar en esas direcciones este, que ahí bien se indican en la foto. Esta imagen es justamente del, eh, del diputado Zapag, el, el ingeniero Luis Zapag, de la provincia de Neuquén, que justamente tiene, este, él es un acérrimo defensor de este tipo de actividades. Eh, el tema es que las flechitas están mostrando el sentido de migración que tiene el petróleo cuando el petróleo naturalmente es liberado de la roca. Ahora corremos el riesgo al romper la roca a través de esta fractura hidráulica, que de la misma manera que cuando rompemos un vidrio no podemos predecir con anterioridad hacia dónde van a ir esas fracturas, lo mismo ocurre con esta fractura hidráulica. Y es muy probable, de hecho ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, que estas fracturas superen esta roca madre y se. Y comuniquen formaciones porosas y permeables y empiece a migrar el petróleo tal cual lo vemos en esas eh, en esas eh, flechitas si encuentra un techo el petróleo va a quedar entrampado pero si no encuentra una formación que le impida seguir ascendiendo el petróleo van a seguir ascendiendo hasta llegar incluso hasta la superficie arrasando en el camino con cualquier otro tipo de formaciones, comunicándola y contaminándola, y sobre todo el gran riesgo, las contaminaciones de las formaciones de agua dulce que tiene arriba. Ahora, ¿es probable que esto ocurra, eh, que al romperse la roca madre, eh, el petróleo pueda llegar a la superficie? Es un dato simplemente estadístico. La tercera parte de las reservas mundiales de petróleo están en las denominadas arenas bituminosas están en las denominadas arenas que se han eh, impregnado en petróleo culpa de que el petróleo no encontró un techo o una formación que le impidiera seguir ascendiendo y llegó hasta la superficie esto significa que estadísticamente dentro del planeta Tierra cada vez que esta roca se rompió dos formaciones, dos, eh, form dos eh, eh, eh, eh, en, en, en dos casos, el petróleo encontró una formación impermeable, pero uno de ellos no encontró esta formación eh, impermeable que le impedía seguir ascendiendo y continuó ascendiendo hasta llegar a la superficie. O sea que de cada vez que la rompemos, una vez de cada tres va a llegar hasta la superficie y estas son las estadísticas del mundo. Vamos a la siguiente. Eh, bueno, acá este, lo que ven es un esquema de vaca muerta. Este, después van a ver vaca muerta en un esquema un poco más... Eh, eh, menos, menos ejemplificado como este Pero lo que ven es un equipo de perforación Fíjense la forma que, que lleva Es muy difícil navegar Porque así se llama Dentro de esta formación Que no es una formación horizontal Sino que es una formación que tiene Quiebres, curvas este, y deformaciones eh, eh, Bastante complicadas Para poder eh, seguir atrás con el con el trépano, que es la herramienta que va oradando la roca, y poder, como les mostraba, enhebrar todas estas formaciones de gas y petróleo que están dentro de esta roca de, de Shell. Eh, lo que se hace es se perfora grandes distancias, varios kilómetros incluso, para tratar de comunicar la mayor cantidad de formaciones posible. Así como lo ven, es una pequeña capa, eh, es muy difícil navegar, lástima que no vamos a poder ver un video de un, eh, de un accidente eh, ocurrido justamente eh, por un desvío de estas formaciones, pero es muy fácil desviarse de estas formaciones, sobre todo en formaciones como la de Vaca Muerta, que tienen eh, 200 metros de espesor en las partes más, eh, más eh, de mayor espesor y llega a 50 metros en, en otros sectores. Eh, poder dirigir el equipo dentro de esas, eh, de, esas eh, de, ese, de ese espesor tan pequeño es bastante complicado. Tengan en cuenta que no existe ningún método de navegación satelital como un GPS que pueda dirigir esa maniobra a esas profundidades. O sea que estos sistemas de navegación son totalmente diferentes y están supeditados, y los yo, yo mismo lo he comprobado, a muchos a muchos errores. Vamos a la, a la formación siguiente. La formación siguiente es justamente la formación vaca muerta o una parte de ella ahí vuelven a ver las flechitas de color negro como las veía en el esquema pero estas ya son de una formación ya geológicamente estudiada que son los sentidos de migración cuando eh, esta formación vaca muerta libera su petróleo y, y su gas tratando de buscar sitios de menor sitios que le permitan a través de la menor resistencia de circulación este, un punto de equilibrio que puede ser una trampa como lo habíamos visto en los yacimientos convencionales o puede llegar directamente a la superficie podemos ver la siguiente aquí lo que ven es un caso de Alberta Canadá Estas estos son las arenas bituminosas esas son formaciones de de petróleo que fueron liberados por la roca madre y no encontraron un techo y llegaron hasta la superficie. Eh, actualmente estas formaciones eh, de arenas bituminosas que también están dentro de lo que se, denom se denominan yacimientos no convencionales, están eh, siendo explotadas en, en Canadá y, este, y hay grandes yacimientos también en Venezuela, eh, y este es uno de los métodos, métodos extractivos más contaminantes que conoce el hombre, mucho más contaminante que cualquier otra actividad eh, minera. Eh, lamentablemente en una región eh, con muy pocos impactos ambientales, eh, como es la zona de Barriales, en la provincia de San Juan, quiere explotarse este tipo de yacimientos que hay en, el, en la zona, Bueno, pero hasta ahora eh, han sido solamente las intenciones, todavía no han comenzado con esta actividad. Podemos pasar a la siguiente. Acá lo que les muestro son algunas imágenes, estas imágenes que ven son de la EPA, que es de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que está estudiando justamente los impactos ambientales que esta actividad eh, provoca, de hecho ellos, ellos han tenido gravísimos problemas, y lo que muestran son las posibilidades que hay de que una formación de gas y petróleo se comunique, ya sea con las formaciones de agua dulce en la superficie o directamente con la superficie. En este caso... Eh, puede ocurrir que los fluidos inyectados se, se, se filtren a través de, eh, yo les hablaba que se cementa el pozo, se, se llena de cemento entre la cañería y las paredes para evitar que esta cañería, eh, para hacer que esta cañería se mantenga este, solidaria al pozo y que a su vez se aíslen eh, todas las formaciones y no estén comunicadas entre sí. Pero a veces el cemento puede llegar a fallar y es una vía de comunicación de menor resistencia para que el gas o el petróleo eh, circule a través de estas fallas eh, dentro del cemento y llegue a las formaciones de agua incluso a la superficie. Vemos la siguiente. Aquí podemos, eh, otra de las posibilidades es una falla eh, geológica, eh, por la cual puede llegar a, a, a desplazarse las fallas geológicas, son sitios justamente de baja resistencia y les permite al, a las formaciones de gas y petróleo con presión poder circular y llegar hasta, hasta estratos superiores. Siguiente. Acá ven otra, este, también es, eh, es otra, otra posibilidad de, de una falla geológica que incluso puede llegar a abrirse eh, con la misma presión que fue fracturada la, la roca que puede llegar a justamente a, a, este, a comunicar directamente con la superficie, con las formaciones de agua, o que puede comunicarse con algunas fallas geológicas cercanas y con eso tener una vía de comunicación en la superficie. Siguiente. Otra de esas son eh, pozos, viejos pozos o pozos que se utilizaron para poder identificar las formaciones de roca madre, las cuales también pueden dar fallas en el cemento y también ser vías de comunicación. Estas son las principales o algunas de las principales eh, eh, estudios que está haciendo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para determinar y dar un veredicto definitivo a fines, suponemos, del año 2014 sobre los riesgos. ...que ocasiona esta actividad y si realmente eh, vale la pena eh, arriesgarse... ...a hacer eh, fractura hidráulica eh, sabiendo los daños que pueden llegar a provocar... ...que son totalmente irreversibles y, y ahora un ratito más vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos a la siguiente, estas son las, eh, las cuencas argentinas, eh, tanto las cuencas explotadas hasta el momento... Eh, de yacimientos convencionales, pero también de no convencionales, como las que están en, en color marrón, son las eh, las cuencas que piensan explotarse por tener alto alta probabilidad de, de explotación de gel gas o de gel oil, eh, o de, este gas, de este gas de esquisto. Lamentablemente, una de las cuencas eh, eh, más extensas es la cuenca Chaco-Paranaense, que abarca las provincias del noreste argentino, la Mesopotamia, el norte argentino en la cual debajo de esta formación, como pueden ver en la imagen siguiente si cambian, este, se encuentra el acuífero guaraní en ese, ese acuífero este, provee el 20% del agua dulce de, de Sudamérica eh, y estaba a unos 800 metros de profundidad si se llega a explotar y llega a haber una falla en esta explotación que se piensa hacer eh, de, la, de la cuenca chaco-paranaense, podría contaminar de manera irreversible esta inmensa masa de agua dulce que tiene el continente americano. Pasamos a la siguiente. Ahí lo que pueden ver, qué es lo que ocurre cuando una formación de agua es, eh, es impactada por una formación de gas. Estas son imágenes reales de los Estados Unidos en donde... Eh, gente que vive en la zona rural tiene pozos de agua, los cuales ya han sido contaminados con gas y eso ocurre cuando le acerca una llama eh, a lo que en otra hora fuera agua dulce. Quisiera saber si, eh, si por ahí están escuchando bien o tienen alguna dificultad. Estoy hablando muy rápido, el sonido está bien y seguimos adelante. Hay forma de que me lo puedan, Damián, si me lo podés confirmar. Bueno, no, no escucho a Damián, pero este, supongo supongo que sí, estarán estarán escuchando, espero que, espero que sí por lo menos. Este, en todo caso, Damián, en algún momento que puedas este, me confirmas eso. Eh, vemos la siguiente, la siguiente es, eh, es formaciones eh, de, de gas que llegan a la superficie, en este caso es porque puede verse perfectamente la manifestación en algunas charcas de agua, esto es en Colorado en donde las burbujas que están ahí no es este no es burbuja de la descomposición que pueda tener este, orgánica el fondo de de esos de esas charcas, sino que es eh, gas natural que llegó a la superficie y esto es irreversible poder eh, llegar a solucionarlo porque las vías de comunicación son múltiples y ni siquiera puede determinarse exactamente de dónde viene. Vamos a la siguiente. Bueno, esto todo esto tiene eh, una un bonus track bueno ahí veo que están, que están escuchando bien Esto tiene un bonus track eh, el eh, qué sucede en los yacimientos en las en las provincias como, como la que estoy yo en Santa Cruz Chubut Río Negro este Neuquén Tierra del Fuego eh, el agua que viene asociada, yo les mostraba en un principio que ustedes veían dentro de la formación, había gas, petróleo y agua. Es agua asociada, es un agua altamente salobre, obviamente con, por estar en contacto con los hidrocarburos, tiene hidrocarburos. Eh, como viene asociada al petróleo, las compañías petroleras tratan de deshacerse del agua. Hay varios métodos para poder hacerlo, pero el más económico y y por lo menos en, los, en, los, en las provincias donde la explotación ya lleva muchos años y existen eh, viejos pozos petroleros ya sin producción, la mejor forma de deshacerse es inyectarlo, eh, inyectarlo nuevamente a las, a, las, a las formaciones productivas a través de un viejo pozo, pozo petrolero. Eh, Pero ¿qué sucede en, los, en las regiones donde no existe explotación petrolera? ¿Cómo deshacernos de esta agua? Lo que se hace es, se perfora, un nuevo pozo, exclusivamente un pozo llamado pozo sumidero o pozo inyector o pozo disposal, eh, en los cuales trata de buscarse una formación porosa y permeable debajo de la superficie que permita eh, inyectar toda esta agua asociada al petróleo que no tiene ninguna utilidad. Ahora, eh, ¿qué ocurre cuando esos cuando grandes volúmenes de agua se inyectan en esas formaciones? Vamos a la siguiente. Ahí lo que pueden ver en esta formación son fallas geológicas. ¿Qué son las fallas geológicas? Son grietas que tiene. que tiene la corteza. La, las profundidades terrestres. en las cuales grandes masas de roca están apoyadas unas sobre las otras. en algún aparente, en, un, en un aparente estado de equilibrio. Cuando se inyecta agua, como en el caso de, de estos pozos disposal. Esas, eh, esas fallas geológicas se lubrican, como si le pusiéramos aceite, lo que hace que unas se desplacen con respecto a las otras. Pasamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen muestra qué ocurre cuando una, pla una, una placa geológica se desplaza con respecto a la otra. Ocurren los sismos y terremotos, desde los más suaves hasta los catastróficos. Ahora, ¿esto es posible que ocurra este, cuando se inyecta agua eh, agua de formación a estos pozos disposal preparados para deshacerse el agua asociada al petróleo vamos a la siguiente ahí pueden ver en Ohio eh, suspendieron la inyección de cinco pozos para eliminar agua tras 12 terremotos en la zona uno de ellos de 4.0 en la escala de Richter vamos a la siguiente ahí pueden ver el caso de Oklahoma ellos tenían entre 2 y 6 terremotos anuales y resulta que solamente en el año 2010, cuando comenzaron estos pozos inyectores, tuvieron en ese año 1.047 terremotos, de los cuales uno de ellos llegó a 5,6 en la escala de Richter. Estamos hablando de, eh, eh, de grados en la escala de Richter suficientes como para poder tirar abajo una casa que no esté preparada sísmicamente. Vamos a la siguiente. Ahí puede ver en Arkansas, tuvieron 700 terremotos en solo 6 meses, luego que comenzó eh, la fractura hidráulica y, el, el, y empezaron a deshacerse del agua a través de estos pozos de esposa, siguiente ahí puede ver en Inglaterra este, la, la propia compañía este, petrolera lo atribuyó a sus propias eh, operaciones después de haber ocurrido dos terremotos en la zona, vamos a la siguiente este, les hablaba del acuífero guaraní, pero también de las posibilidades de contaminación, pero se imaginan un terremoto este, de estas eh, magnitudes, de 5 o 6 grados en la escala de Richter, cerca de la central nuclear de Atucha, en donde también se encuentra parte de esta formación chaco-paranaense que el gobernador Uribarri de Entre Ríos piensa explotar. 20 millones de personas viven apenas 300 kilómetros a la redonda. Un daño o una, una, una afectación a esta central nuclear traería características realmente catastróficas. Vamos a la siguiente. Eh, lo que quiero mostrarles ahora es eh, el Distrito Argentino de Petróleo y todas las compañías petroleras han tratado de demostrar que esto no es tan así que... Esta explotación no convencional eh, no va a traer ningún riesgo y yo lo que quiero mostrarles es estos 10 puntos que ellos eh, manifiestan que no tienen ningún riesgo para simplemente que ustedes saquen sus propias conclusiones al respecto y les aclaro, pertenezco a una de las subcomisiones del Instituto Argentino del Petróleo, la de, a la de eficiencia energética y realmente me, me avergüenza que el Instituto Argentino del Petróleo haya hecho esta lista de, eh, de en muchos casos mentiras, no, este tratando de engañar a la gente, pero supongo que obviamente las que, compañías petroleras, las cuales forman el Instituto Argentino del Petróleo, son las que lo terminan este eh, eh, armando a estas a estas a estas falsedades que ahora quiero quiero mostrarles. Vamos a la siguiente. El Instituto Argentino del Petróleo dice que es necesario producir más energía. Eh, lo que tenemos estamos en una de los digamos de las eh, en este momento Argentina está viviendo una crisis energética que no ha tenido eh, eh, no, no hemos tenido una igual, en, otro, en todo caso las, las crisis energéticas que ha sufrido el país hace 50, 60, 70 años, eh, han sido crisis energéticas las cuales se sabía que en el futuro podía revertirse pero en este caso hay muy pocas probabilidades de revertirlo y eh, entonces, esta crisis energética nos va a traer realmente muchos problemas si hablamos del corto plazo. Lo importante es saber para qué y para quién eh, queremos esta, esta energía. Ahí hay una de las imágenes de, de mi provincia, la provincia de Santa Cruz, es la zona de explotación de oro y plata de Cerro Vanguardia. Para que se den una idea, eh, bajo la, la lumbrera consume el 80% de energía que consume. ...toda la provincia de Tucumán... ...tengan en cuenta que la provincia de Tucumán... ...es una de las provincias más industriales... ...del norte argentino... ...sin embargo un solo emprendimiento minero... ...que bastante poco deja a los argentinos... ¿viste? ...se está llevando el 80% de esta de esta energía... ...y también qué tipo de energía queremos... ...hace cinco años atrás... ...Argentina era el mayor productor de energía eólica... ...de Sudamérica... ...hoy Brasil nos ha pasado 40 veces... Ar Brasil tiene 6.000 megavatios instalados en energía eólica cuanto nosotros tenemos apenas 180 acá en Santa Cruz ustedes lo habrán escuchado este, se han hecho unos anuncios este, eh, sobre la construcción de dos grandes represas sobre el río Santa Cruz que van a llevar seguramente alrededor de 15 años construirlas estas represas nos van a aportar alrededor de 1700 megavatios de potencia. Sin embargo, Brasil en solo cinco años implementó, instaló 6000 megavatios, cuatro veces más que estas represas, pero en energías limpias como la energía eólica. Bueno, obviamente que las políticas energéticas de Estado de Brasil y de las diferentes vamos a seguir. Otra cosa que dice la si es necesario producir eh, más energía. Eh, sí, es necesario producir más energía para cubrir la demanda, pero siempre como decíamos en la diapositiva anterior para qué y para quién yo lo que demostré es que eh, con el mismo dinero y estos valores que la propia compañía petrolera Apache este, comunicaba ellos dicen que necesitan 20 millones de dólares para perforar un pozo de petróleo con eh, no convencional, con fractura hidráulica si esos 20 millones de dólares en lugar de invertirlos en un pozo petrolero que dura aproximadamente, tiene una vida útil aproximadamente de 6 a 7 años lo invertimos en un parque eólico, compraríamos 6 grandes aerogeneradores al cabo de la vida útil de este parque eólico que es más o menos unos eh, 30 años el parque eólico nos va a entregar 80 veces más energía que el pozo de fractura hidráulica ahora ustedes se preguntarán si esta, esta grandísima diferencia de entrega de energía entre un parque eólico y una energía limpia, ¿por qué arriesgarnos a un pozo no convencional? Y bueno, hay una cuestión simple. Un parque eólico lo puede instalar un municipio, una pequeña cooperativa, este, un particular, una pequeña empresa. En cambio, un pozo de fracking lo hace una gran compañía petrolera. Y ya vimos que hasta cláusulas secretas tienen los acuerdos que realiza el Estado con estas grandes compañías petroleras. Vamos a la siguiente. Una de las cosas que, que, bueno, que dice el IAPG es si que esto tendrá un impacto positivo a las economías regionales. Ahí les muestro cuatro noticias actuales de, las, de cuatro eh, provincias petroleras, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, este, Neuquén. Ustedes mismos pueden buscar en el Google, poner el nombre de cualquier provincia petrolera y al lado poner la palabra déficit y van a ver que que no están así, que estas provincias petroleras que hace tantos años estamos entregando energía al resto de los argentinos, sin embargo estamos endeudadas, el desempleo cada vez es mayor, la pobreza cada vez es mayor y obviamente sus finanzas no están equilibradas. Esto que tendrá un impacto positivo a las economías regionales este no es cierto y esto no se lo pueden decir a, los, a, las, a las provincias patagónicas que han explotado petróleo porque obviamente vivimos una realidad muy diferente. Vamos a la siguiente, dice, ¿puede esta tecnología desarrollarse en Argentina? Ellos dicen, el IAPG dice que sí, sin embargo hasta el propio Galucio dice que eh, quiere aprovechar la experiencia de Chevron, este, la lamentable experiencia que tiene Chevron eh, en otros lugares del mundo, por lo menos en cuestiones ambientales, Pero este, porque IPF realmente no conoce y no tiene experiencia y no tiene equipamiento sobre este tipo de, de actividades y este es uno de los grandes riesgos que corremos los argentinos al estar eh, en manos de una compañía extranjera eh, que teóricamente es quien nos va a brindar experiencia sabiendo que la empresa Chevrolet es una empresa prófuga de la justicia ya que ha cometido graves delitos ambientales en la selva amazónica de Ecuador y de hecho tiene un embargo de 19 mil millones de dólares. Vamos a la siguiente. Dice que la estimulación hidráulica este, pone en riesgo las napas de agua, ellos dicen que no. ¿Por qué dicen que no? Porque estas formaciones, dicen que estas formaciones de, como la de vaca muerta, están a más de 2 kilómetros y las, las formaciones de agua dulce están alrededor de 300 metros. Lo que ven ahí eh, es, una, es la formación justamente vaca muerta. Es una foto de la formación vaca muerta. Ahora me dicen cómo puede ser que, que hayamos sacado una foto de la formación vaca muerta. Esta foto la sacó el, el Instituto Argentino del Petróleo. ¿Se acuerdan que cuando les mostraba las, las formaciones geológicas que no eran una, una formación horizontal sino que incluso hasta llegan a la superficie? O sea que no es cierto que la formación vaca muerta está a más de 2.000 kilómetros por hora porque cualquiera de nosotros puede ir y tocar con la mano la formación vaca muerta porque incluso tiene, tiene afloramientos afro, tiene en la superficie. Vamos a la siguiente. Ellos dicen que a 2000 metros de profundidad es imposible que impacten sobre las formaciones de agua dulce. Sin embargo, eh, la, la, la formación hermana, digamos, de, de Vaca Muerta, que se llama Marcelius y está en Estados Unidos, ahí ven en Pensilvania, que tiene 2.700 metros de profundidad, sin embargo, a 2.700 metros de profundidad, mucho más que los 2.000 que está que tenemos aquí en Argentina de Vaca Muerta, ha generado los impactos por los cuales ustedes veían las imágenes, ¿no? Este, tanto la... El, la contaminación de las fuentes de agua potable como los sismos y terremotos vamos a la siguiente esta dice que la, la, la estimulación eh, hidráulica este, no compromete el abastecimiento de agua bueno, esta, esta imagen es real estas imágenes y videos han recorrido el mundo mostrando los impactos que ocasiona eh, una fractura hidráulica no controlada y que se comunica con las formaciones de agua de agua dulce Vamos a la siguiente. Otra de las cosas que, que nos han, nos quieren hacer creer es que eh, los productos químicos no son peligrosos, que estos productos químicos, hasta el propio senador Fernández dijo que los encontramos en la mesa de cualquier argentino. Sin embargo, no solo no es cierto, sino que ni siquiera no, no se conocen, no se conocen este, los impactos, este, a la salud que, y al medio ambiente que estos productos químicos ocasionan, sino que no se conocen los efectos sinérgicos que estos pueden provocar. A veces dos productos químicos que en, que en forma aislada pueden ser inocuos, al, al juntarlos pueden tener, pueden generar gravísimos daños al medio ambiente o a la, o a la salud. Yo siempre doy el ejemplo. Eh, un litro de gasoil no parecería algo que impacte o que sea peligroso. Un kilo de nitrato de amonio, que es un fertilizante, tampoco generaría riesgo para quien estuviera al lado, pero sin embargo, si los mezclamos, el nitrato de amonio con el gasoil, formamos un explosivo denominado ANFO, que es un explosivo similar al que voló, 150 kilos de ellos volaron este, la AMIA, por ejemplo. Eh, o sea que los efectos sinérgicos, no se han estudiado estos productos químicos y se desconocen por completo. Vamos a la siguiente. Preguntan si la, dicen si la estimulación hidráulica puede provocar terremotos, ellos dicen que no. Bueno, yo ya les mostré esto, se los expliqué esto, no es cierto y los ha generado en varios lugares del mundo. Siguiente. Otra de las cosas que dice que lo que aparece, esta imagen que les mostré que aparece en el documental, es de origen biogénico. Bueno, ahí les muestro, les muestro que es una total mentira. En la imagen de la derecha pueden ver una llama de origen orgánico, es una llama de metano puro. Y en la imagen de la izquierda ven una llama de gas natural. La llama de metano puro necesita tener un fondo de contraste para poder verse, porque es una llama extremadamente azul. En cambio, el gas natural, por tener altos contenidos de carbono, es una llama mucho más amarilla, y ven la diferencia entre una y la otra. Esto jamás podría ser lo que sale de la canilla de origen biogénico. Vamos a la siguiente. Eh, bueno, esta... Ellos eh, preguntan si el, si el gas está prohibido en casi todos los países. No, no es cierto, está prohibido en Francia y en Bulgaria. Este, hay varios estados eh, del mundo, en los cuales Estados Unidos, de Canadá, en los cuales eh, se han conseguido moratorias. Moratorias significa que está prohibida esta actividad hasta no saberse realmente los impactos que esto, que esto ocasiona. Argentina ya tiene 27 municipios, uno... Uno de ellos este, fue la semana pasada, tiene menos de una semana, como es el eh, general Real en Mendoza. 27 municipios ya prohibieron el fracking y esperemos que se sigan sumando para llegar a provincias que se, que se que prohíban el fracking y, y por último llegar a un país, tanto como Francia y Bulgaria, también este, libre de, de fracking. Por ahora Mendoza es, eh, debatirá próximamente una ley pidiendo una moratoria por dos años a esta, a esta actividad. Y vamos ya terminando, vamos a la siguiente, este, lo importante que de todo esto que tengan presente, esto es una actividad experimental, no se conocen los resultados ni económicos, ni técnicos y mucho menos ambientales antes de comenzar esta perforación. Eh, las posibilidades de generar desastres ambientales son reales, ustedes la han visto y esta es la gran preocupación, esto ha hecho que países como Francia y Bulgaria directamente lo hayan prohibido por ley. Eh, YPF no tiene ningún tipo de experiencia en este tipo de actividades, porque justamente en el país jamás se, se ha hecho, eh, pero se asocia con Chevron Texaco, una empresa condenada este, a pagar 19 mil millones de dólares, una empresa prófuga de la justicia, justamente por delitos de contaminación que va a ser quien nos va a asesorar en esta actividad altamente riesgosa. Eh, el fracking no va a revertir una matriz energética totalmente insostenible, 90% dependiente de los hidrocarburos. Esto es lo que hay que revertir. Las energías limpias tienen un amplísimo potencial dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro país. Eh, eh, las civilizaciones antiguas vivían de la única fuente de energía posible que era el sol. El sol entrega, nos entrega energía térmica, nos entrega energía fotovoltaica. Gracias al sol existen los vientos. Este, los vientos nos entregan la energía eólica. Gracias eh, al sol existe el ciclo del agua que hace que los ríos puedan correr y, a, y podamos aprovechar la energía hidráulica. Todavía parte del sol queda dentro de nuestra corteza terrestre que nos puede, eh, que nos entrega la, las energías geotérmicas. Eh, gracias al sol existe la energía de las olas que también son este, una fuente de energía renovable para aprovechar. Pero parece que los seres humanos nos empecinamos en seguir destrujando lo último que queda en la roca. Y tal vez lo único que tenemos que hacer es levantar la cabeza, mirar al cielo y ver la única fuente de energía que hasta ahora nos ha sustentado y que nos va a seguir sustentando el día que estos recursos naturales no renovables dejen de, de existir. Y bueno, en la siguiente. Eh, ahí tienen eh, el mail en el cual se pueden comunicar con nosotros y el blog este nuevamente para poder consultar esto y algunas otras cuestiones más dedicadas al, al fracking y a, la, y a la energía espero que les haya sido interesante y bueno, espero los comentarios que puedan hacer o preguntas que tengan para hacerme Eh, supongo que tengo que leer este, lo que escribiste también, porque el resto no lo ve. Pregunta Damián este, si un argumento usado muchas veces por las empresas petroleras es que las energías renovables tienen un alto costo eh, y no rinden lo mismo que los recursos renovables. ¿Eso es así? La ventaja que tienen los, eh, los recursos renovables es el hecho de que... Eh, hay una gran concentración de energía en un volumen o en un peso realmente este, muy pequeño. Eh, uno de los problemas que tienen las energías eh, renovables es el hecho de que se hace muy difícil poder acumularlas. Esto es esto es real. Ahora, con respecto a, con respecto a los costos, eh, no, yo lo he demostrado. Es, eh, es mucho más barato las energías renovables eh, que, las, que las no renovables, sobre todo... Eh, cuando hoy los métodos de extracción o de obtención de energías no renovables, como es el petróleo, como es el carbón, como es el gas, como es la nuclear, eh, cada vez son mayores porque obviamente este, eh, hemos llegado al techo de producción de, de recursos eh, eh, no renovables, lo que hace que las técnicas de extracción sean cada vez eh, más costosas. Eh, si bien no se puede acumular, sí hay formas de poder... De, de poder distribuir la energía eh, renovable de manera que pueda llegar a ser aprovechada eh, y bueno la que no la que sea necesario acumularlo la acumularemos a la, la acumularemos a través de las renovables pero no es toda la energía como actualmente la estamos haciendo eh, Argentina Argentina actualmente eh, no puede ser que en su matriz de transporte todavía sea el camión y el colectivo el principal este, el, la principal fuente el principal este medio de transporte de, de cargas y personas sea el, el, este, el camión y el colectivo y no se estén utilizando los trenes eléctricos eh, los buques a pesar de, de poder utilizar eh, de poder utilizar combustibles eh, diésel o este, o no renovables eh, pero la eficiencia que tienen son mucho mayores que lo que tienen los medios de transporte que actualmente tiene nuestro país Sí, eso es lo que acá preguntan. Si, este, si el fracking llegó para quedarse, hay una posibilidad de plantear un debate sobre la matriz energética de Argentina. Sí, desde, desde luego, este, ese es el debate que tenemos que, que plantearnos los los argentinos y ojalá que haya que haya políticos que eh, pueda llegar a hacerlo en el, en el congreso eh, energía para qué y para quién este, seguro y qué matriz energética la matriz energética que actualmente tiene nuestro país es totalmente insostenible y no podemos seguir manteniéndola, hoy Argentina está está teniendo un, un, este, una, una balanza energética negativa de alrededor de 6000 mil millones de dólares esto es insostenible estamos vendiendo granos para comprar energía y esta energía nos permita este, seguir cosechando granos para poder seguir comprando energía y entramos en un círculo del cual va a ser muy difícil poder salir. La pregunta cómo impactan las comunidades aborígenes, sí, directamente si las comunidades aborígenes están en las cercanías de este tipo de, de actividades de, de explotación de, de hidrocarburos, eso desde luego. Eh, hemos tenido muchos contactos, realmente cada vez que vamos a dar una charla siempre estamos con comunidades aborígenes, lo hemos hecho en Neuquén, lo hemos hecho en Mendoza, eh, eh, lo hemos hecho en Buenos Aires, eh, han estado siempre muy preocupados por estas cuestiones y este y obviamente que son, este, son comunidades muy afectadas, producto justamente de eso, no de, de, de las cercanías que por lo general están dentro de estas de estas actividades y lo desaprensiva que muchas veces son las las compañías petroleras con estas comunidades aborígenes. Otra de la pregunta de Miguel dice, ¿por qué IPF decidió mantener el secreto, el contrato de Chevron? Eh, porque puede haber, ¿Qué puede haber detrás del mismo? Bueno, es una pregunta que también este, creo que todos nos hacemos, ¿no? este ¿Qué hay detrás de todo esto? Ese es el gran problema de estos grandes contratos con grandes empresas grandes empresas petroleras no, este, no sabemos qué terminan qué termina habiendo detrás de, de todo eso lamentablemente es una pregunta este que puedo hacer conjeturas pero no, no puedo no puedo como vos eh, Miguel saberlo con con esa actitud Gaby pregunta si conoces algún proyecto para extraer eh, petróleo y gas no convencional a través de fracking en la zona del Chaco Pampiano sí eh, eh, el, eh, la zona, la imagen que, que vieron este, de la zona chaco, de la cuenca chaco paranaense eh, involucra este, las provincias de Chaco, de Formosa, de, de, mis, de toda la Mesopotamia Argentina, Santa Fe, Santiago del Estero, eh, bueno y obviamente Paraguay, parte de Bolivia, Brasil y Uruguay es una región muy extensa y sí, este, pero en este momento aún no se ha comenzado hasta hasta por lo menos hasta donde yo sé pero este, hay serias intenciones de, de hacerlo eh, acá pregunta José Spasiuk dice, más allá del gobierno nacional ¿hay partidos políticos trabajando en el impacto ambiental que puede extraer el fracking? sí, este, sí los hay este eh, no porque pertenezca a ese partido político, pero eh, pueden ver eh, bajar por internet eh, eh, la guerra del fracking de Pino Solanas este, y bueno justamente hace eh, referencia a todas estas cuestiones y los impactos ambientales que provoca que provoca el fracking. Eh, no obstante, este, la coalición cívica ARIA en Mendoza también este eh, se ha manifestado en contra del, del fracking la Unión Cívica Radical acá en Santa Cruz este también la Unión Cívica Radical en, en, en, en Mendoza eh, el área Neuquén este bueno no, no recuerdo otros otros partidos políticos pero sí hay muchos partidos políticos este los partidos de izquierda también este son eh, eh, eh, han, han manifestado enérgicas respuestas a esta a la fractura hidráulica, a la distribución de la energía y a los impactos sobre todo en las actividades en las eh, comunidades aborígenes. Eh, la doctora Gabriela Janowski pregunta si existe hoy en día alguna ley de regulación sobre fracking o alguna normativa supletoria que sea aplicable para estos tipos de explotaciones en Argentina. No, este, se utilizan las eh, mismas normativas ...que se viene utilizando para los eh, yacimientos convencionales. No obstante, eh, Graciela, no sé si sos doctora en, en, en leyes o, o, o médica, pero este supongo que debe ser abogada. En, eh, con la doctora Silvia de los Santos en Comodoro Rivadavia hemos detenido el primer equipo de fracking en el país... ...un equipo que iba a perforar una zona denominada el Trébol... Este, y bueno, presentamos un recurso de amparo que la justicia nos dio lugar y, este, y hoy es el primer equipo de fracking detenido en el, en el país, los cuales bueno, estamos muy contentos por eso. Este, y fue la defensa, en yo, yo, no soy, yo soy ingeniero, no soy abogado, simplemente yo tuve como perito de parte, el trabajo lo hizo justamente la doctora de Los Santos. Este, eh, fue justamente en defensa a, una, a pobladores aborígenes en la región donde se iba a hacer la fractura hidráulica. Eh, bueno, Ricardo está, eh, le pareció muy bueno e ilustrativo el, el seminario y agradece. Bueno, este, gracias Ricardo y este eh, eh, agradecido, que, eh, contento de que te haya servido. Manuel pregunta, ¿qué expectativas tenés con respecto a que siga ampliándose el movimiento No Al Fracking en Argentina? ¿Van a seguir aumentando los pueblos y comunidades contra el fracking? Bueno, este, sí, Manuel, Mira, la primera charla contra el fracking la di hace cuatro años, ya casi cuatro años, en Comodoro Rivadavia. Hoy se paró el primer equipo de fracking en Comodoro Rivadavia. He estado dando charlas en Colonia, en Paraná, en Entre Ríos. Este, hoy Entre Ríos tiene, de las 27 localidades que prohíben el fracking, este, 18 son de justamente de, de Entre Ríos. Eh, este año no había ninguna localidad en el país a principios de año que prohibiera el fracking, hoy hay 27 este, esto yo creo que sí, que va, va en aumento, van a seguir habiendo localidades eh, oponiéndose a esta fractura hidráulica y es bueno que lo hagan las localidades y no las provincias, porque al hacerlo las localidades esto genera, genera debates en cada uno de estos pueblos, si se hicieran las provincias por ahí este, las loc muchas localidades ni se enterarían del problema, en cambio al hacerse en cada una de estas localidades generan debates dentro de los consejos deliberantes, la gente se involucra conoce del tema, este, ve las, las, las, las, este, eh, las otras posibilidades que existen al fracking, que las hay, este, mucho más sustentables, y, este, y preferimos eso, preferimos que siga habiendo localidades a que haya provincias. Esperamos que las provincias lleguen cuando ya las localidades sean la gran mayoría del país. Pedro pregunta: ¿Ves un debate instalado en la sociedad con respecto al fracking? ¿Tiene el tema suficiente difusión? Y no, no tanto. Este, muchas veces hablo de fracking y, este, y preguntan de qué se trata. En las provincias petroleras se conoce bien, este, en Entre Ríos se conoce bien, este, porque ha, se ha divulgado mucho la posibilidad de que ahí, de que ahí este, se hiciera fractura hidráulica y ellos tienen gran temor por, justamente por, por el acuífero guaraní. Eh, pero bueno, este, permanentemente estamos, estamos sumando esta, esta charla, no la hubiéramos podido tener dos años atrás, este, porque ustedes no hubieran sabido lo que es el fracking, eh, y sin embargo hoy la, hoy la tenemos. Eh, cada vez más eh, la gente empieza a conocerlo, y bueno, eso es, es lo que, que, nos, que nos alegra, y, este, y de a poco va a ser justamente instalado en la, en la, en la sociedad. Pero eso depende obviamente de nosotros. Bueno, no sé, no sé si tienen alguna otra otra pregunta, Damián. Braulio, eh, Braulio Cantera dice, bueno saludos a todos desde Uruguay, gracias Eduardo por la exposición y a Fermín por la invitación, existe una gran dependencia eh, del petróleo en el transporte y el agro, sí si es cierto, ¿qué alternativa energética renovable ves más probable para esta, para esta área? Y bueno, son muy pocas, el agro es muy difícil poder reemplazar al gasoil. Eh, sí se puede hacer para el transporte eh, si sí el transporte por trenes tra formas de transporte más eficientes que sean eléctricas que permitan este, utilizar un porcentaje de las energías renovables eso es este, eso es factible el barco eh, yo veía las las costas del río Uruguay del lado argentino una innumerable cantidad de muelles abandonados de hace muchísimos años donde este, antes era una ruta de transporte de mercaderías de de, de las provincias argentinas y del propio Uruguay y Paraguay al este y Brasil hasta hasta las eh, hasta, hasta Buenos Aires y sin embargo este, esto realmente se ha reemplazado por el por el camión un, una, una, un medio de transporte realmente realmente ineficiente eh, eh, en cambio en el agro ya es bastante más difícil poder este hacer eh, funcionar una cosechadora con otro combustible que no sea que no sea de, derivado del hidrocarburo pero este pero en la medida que dejemos de quemar el combustible para otro tipo de actividades que puedan llegar a reemplazarse, y bueno, podemos llegar a contar con suficiente combustible para poder mantener al agro este, con el actual desarrollo que hoy que hoy tiene. Y pregunta también, eh, principalmente, bueno, el mediano y, y el corto plazo, sí. Este, el, el agro lo veo difícil, pero este, sí, el, el, el hay, hay muchas posibilidades en el transporte. Este, bueno, en, en Uruguay, si sos de Uruguay, este, Braulio, he estado allá en, en Paysandú, con la gente de, este, eh, la gente de Paysandú, bueno, muy preocupada eh, porque se desarrolla el fracking dentro de, de, del Uruguay, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos hace fracking y no ha tenido grandes problemas al respecto. Sí que ha tenido grandes problemas, este, varios estados norteamericanos, este ya lo han lo han prohibido las las primeras manifestaciones en contra del fracking ellos tienen aproximadamente ya 12 años eh, justamente han, han surgido en los Estados Unidos pero la dependencia que tiene Estados Unidos a los hidrocarburos es realmente grandísima no es como, le, no es como en el caso de, de Argentina les doy un ejemplo, el Kitty House que es un, eh, es un portaaviones eh, nuclear del, eh, norteamericano de la Armada de los Estados Unidos se encuentra en la o por lo menos se encontraba en la, en la boca del estrecho de, de Hormuz que es eh, la salida del Golfo Pérsico eh, ese portaaviones lo que hace es garantizar la libre circulación de los barcos con petróleo que, que van de medio oriente y van a, a, a mantener las necesidades energéticas de, de los Estados Unidos ese ese portaaviones le cuesta a los Estados Unidos 2 millones de dólares diarios eh, y solamente está anclado se imagina si ese eh, si ese portaaviones llega a tener eh, llega a moverse no lo que puede llegar a costar sin embargo, este, esas condiciones Argentina no las tiene, Argentina no está en, en hipótesis de conflicto, no tiene una dependencia tan grande de los hidrocarburos como la tiene los Estados Unidos, por eso ellos este, casi casi que no tienen opciones, nosotros sí tenemos opciones y debemos dejar el petróleo.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 Sin embargo, este, esas condiciones Argentina no las tiene, Argentina no está en, en hipótesis de conflicto, no tiene una dependencia tan grande de los hidrocarburos como la tiene los Estados Unidos, por eso es decir que no tienen opciones, nosotros sí tenemos opciones y debemos dejar el petróleo para darle los usos a los cuales es, es totalmente irreemplazable, como lo es en el caso de los polímeros o este, en bueno, algunas fuentes de energía térmicas, como es el caso, como hablábamos re, recién de, de Braulio, ¿no? En el caso de, de, de la del, del agro, este, en las cuales se hace muy difícil poder reemplazarlo, pero... Eh, lo que eh, no es necesario para nosotros, seguro que no es necesario. Recuerdan que yo les dije que el 80% de la energía que consume la provincia de Tucumán se lo lleva una sola compañía minera que nos deja bastante pocos dividendos. O sea que tal vez sin necesidad del fracking, simplemente distribuyendo la energía de una manera más democrática, por ahí podamos llegar a abastecer todas las necesidades que hoy, que hoy tenemos. Graciela dice que bueno muchas gracias, este, le parece muy buena la exposición este, y bueno cuenta que tiene un programa de, de radio que se llama Despertando Conciencia, este, da la dirección ahí este, la primera del este, y bueno nos ponemos en contacto, como no Graciela cuando cuando gustes este, no, no hay problema de, de tener contacto y ayudarnos este, entre todos justamente a darle difusión a este tema.